¿Verdad? Adiós, maldita clon falsa de Ari Que no, que yo soy la Ari de verdad, Uy, pues, cual, tenemos un problema Y es que la clon de Ari está en el sopa de casa la Ari verdadera ahora mismo está en el colegio Por lo cual hemos descubierto que esa chica es la Ari falsa Por lo cual hay que echarla de casa ya ¡Tú! Maldita niña, tú eres una Maldita impostora. No impostora Tú eres una maldita impostora Y ahora mismo te vas a levantar y te vas a ir De esta maldita casa Tú no eres la Ari ya de verdad Tú eres la impostora Tú eres la impostora Arta, ¿en serio? Y tal, en serio, ni Arta ni nada Tú eres la impostora Así que fuera de casa y deja de fastidiar a mi hija de verdad ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Yo soy tu hija de verdad Que tú no eres Que, yo. que no eres que absolutamente yo. nada Ay, de verdad yo, No es no absoluta, No es verdad eso lo que dices eres, eres una clon, clon de mi hija ¿Una clon? Sí, tú yo. eres una maldita clon No puedo ser clon de mí misma porque. A soy ver, escúchame, esto es muy fácil El otro día, sí, sí, yo, muy Ari, muy Ari Pero tú eres la maldita clon y te tienes que ir Porque sabes que ¿Qué la Ari de Ari. verdad Es sí. diferente Si sí, sí, tú sí, le es estás diferente. haciendo daño a la Ari de verdad Y pero yo no, no voy a permitir mis No voy a permitir que tú, impostora, impostora Hagas daño a mi hija de verdad Porque, ¿sabes qué? Mi hija de verdad tiene que estar en el colegio. Ah. Recoge tus cosas y vete de aquí ¡Adiós!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 chagras más chulas, ¿no? ¿De qué es? ¡De Mario! ¡De Mario, bros! Oh, me está reventando la cara! El caso Adrián, ¿has visto que hay dos malditas Aris en casa? Sí. Bueno, realmente hay una chica que es la ari verdadera y hay otra chica que es la ari falsa. Entonces, yo no tengo ni idea de quién es quién. Pero, ¿cómo Arta me puede decir eso, tío? ¿Cómo me puede confundir con la otra? ¿Yo qué he hecho? O sea, no se parece en mí a nada. Una cosa es que tenga mi misma ropa y encima me copie la cinta que la papa ahora venga y diga, soy Ari y no sé ni cómo se Si sabe la contraseña de Arta Además, vosotros ya sabéis que soy yo la de verdad O sea, no sé ni cómo puede creerse Arta O sea, vosotros lo sabéis Y Arta no, tío, madre mía, ni que fuera daltónico de persona, Aunque eso no existe, pero bueno Si existiera Arta lo tendría, porque... O sea, yo no, no, yo no distingo, Adrià, yo no distingo Yo no sé quién es una y quién es la otra ¿La otra está aquí? ¿Está en casa la otra? Sí ¿Seguro? ¿Sí? O sea, porque claro, la cosa es que yo creo que esa niña es la impostora de Ari Pero, ¿es ella 100%? Sí O sea, But don't! Es la clon Pero, Adriana, ¿tu hermana dónde está? En el colegio O sea, que esa niña es la clon de Ari De verdad, ¡soy yo! Y es verdad que sí, que se parecen algo a mí, la verdad Porque tiene la misma actitud que yo, pero no tan fuerte Pero igualmente, que yo le voy a demostrar a Arta que soy yo la verdadera Y no me pienso ir por la puerta Que no me pienso ir a la calle Suscribiros al canal y darle like, súper importante Porque si no os suscribís, os podéis perder absolutamente todo el contenido de este canal Así que suscríbete, que es gratis Pues mira, si de verdad crees que soy la clon, hazme unas preguntas A ver si las acierto vale. ¿eh? Porque la Ari real, 100% la hasta acertaría ¡Emos como squad, recordaros que os esperamos absolutamente todo el día 15 A las 10 de la mañana, hora española Aquí en Vía Agusta, número 4 de San Paul de Mar en Barcelona Por la firma de libros en la antigua Máximo House Tenéis las entradas en la primera línea de descripción Y espero que vengáis absolutamente todos Porque vais a poder visitar la casa, verme a mí Y esto es muy pero muy exclusivo Primera línea de descripción para comprar las entradas ¿Cuándo es el cumpleaños de Ari? Mi cumpleaños es el 29 de noviembre eso es verdad. ¿Cuál es tu color favorito? El morado. Eso también verdad. ¿Vas al A o al B? Al B. ¿Cuál es tu deporte favorito? El baile. Oh, ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Cómo se llama mi perro? Max. ¿Cuándo he nacido? Nada, el 11 de enero. ¿Cuál es el sabor de helado favorito de Ari? De chocolate. ¿Y de las patatas? <risa> de vinagre. hecho no va a tener vuelta atrás, es decir, si he hecho a esta niña a esta niña no va a volver jamás pero claro, la Ari de verdad se supone que tiene que estar en el colegio, por lo cual claro, es que tengo un lío mental impresionante el caso es que tengo justamente a Ari la verdadera justamente aquí como veis, pues hablamos de eso, que sí del Barça, del Madrid, porque jugaron el otro día, no sé qué, no sé cuántos aquí pues hablamos de películas no sé qué, del cole, bla bla bla o sea que esta es la Ari real, por lo cual ahora mismo la vamos a llamar a la Ari de verdad y vamos a preguntarle qué es lo que está haciendo, en teoría no me debería de responder porque está ahora mismo en clases. así que si me responde y dice que es la niña que está en casa, bien pero si no me responde y dice que está en el cole pues esta será la falsa ¿Ari? ¿Para qué me llamas? Arta. Ah, eh, pues, eh, ¿tú dónde estás ahora? En el patio, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Ah, o sea, o... ah vale, vale No sea... Vale, vale, nada, te robo un minutito sí, sí, sí. Eh, Te robo un minutito ¿Tú, tú estás bien, ¿no? Sí, sí O sea, ¿no has, not bien. ¿no has notado nada raro en casa desde lo de la clon y tal? Pues no ¿Tú ahora dónde estás, Ari? ¿En el patio o dónde? En el patio, en el patio, que voy a ir, voy a entrar dentro de poco a la clase Vale, o sea que no estás en casa, ¿no? No, no estoy en casa, Arta Vale, vale, pues nada, que vaya bien, ¿vale? Sí. Chao hasta luego. Dios maldita sea, diosa. La Ari de verdad nos acaba de decir que no está en casa, por lo cual esa chica es la impostora y voy a por ella. Tú, maldita niña, abajo, fuera, fuera. fuera verdad, que, que tú, de tú de no eres de Ari de verdad, que me acaba de decir Ari de verdad que está en el colegio Ay, y no te puedes pero, ir abajo. Yo lo siento para, muchísimo pero te tienes que ir. ¿Qué es lo que no entiendes que te para, tienes que, que, que ir? No. Que tú has venido aquí para fastidiarnos absolutamente que, a todo el mundo. Yo lo siento muchísimo pero te tienes que ir. Te tienes que ir. Sí, lo no siento. Sé. Sí, porque ahí ahora mismo va a volver y te vamos a echar entre. Dos, o vamos a llamar a la policía y vamos a decir que te estás pasando por una persona que ni siquiera eres y ¿Pero que ni siquiera Ari, eres pero... mi maldita hija. Así que Yo, lo siento, que no, para... que yo ¿No? lo siento muchísimo, pero me tienes que acompañar a la puerta. Yo lo siento muchísimo, pero me tienes que acompañar no? a la puerta. Y te tienes que ir de casa. Que no me voy a, a ir. Si ¿Sí? ¿Sí te ¿No vas estás a ir pirado? No, no estoy inspirado. te tienes que ir de una maldita vez y ya está, porque eh, tú eres la clon y aquí no queremos clones, ¿Qué? que es lo que no entiendes. ¿Qué? Que yo de quiero qué? volver a ser Mira, feliz con Ari. Que me copien la personalidad no quiere decir que sea la clon. Hasta que de verdad soy Ari, que no digo en serio. Hasta no, que no que no! Hasta ¡Que no entiendes! ¡Que no! eres una maldita clon impostora ¡No qué! ¿Tú tienes pruebas? Claro que tengo pruebas, niña. Que me dejes. Pues, Arta, está. Por favor. Que no. Que, quiero? Anda, que no. ¿Que quiero quedarme ¿Que no? con la Ari de verdad. Que Ari de verdad. Que soy yo. Tú no eres Ari de verdad. Que sí que soy ¿Tú Ari has de verdad. Vas venir aquí a fastidiarnos. A fastidiarnos de qué? Yo no sé ni dónde sale la otra que es la clon. Tú eres la falsa. Falsa. Yo. Y sí, tú eres la falsa porque me acaba de decir la Ari de verdad que está en el colegio y está en el patio que la he llamado por el teléfono. Que no. harta, que no me voy a ir. Que no. De verdad que soy yo. Que no eres tú. Que sí soy yo. Lo siento yo? muchísimo, pero tú vas a tener que ir por y para siempre. ¿Qué te está pasando. No me estoy Pasando. estás pasando Tú eres la clon No soy la clon, Marta no eres la clon Eres la ¿Y si me reconoces? ¿A quién? Yo reconozco a Ari a mi hija, a la que acabo de llamar y está en el patio del colegio y me ha dicho que no está en casa ¿Tú crees que la Ari de verdad quiere ir al cole? ¿Y que ha ido al cuál? cole? No, Adiós. no, no, Adiós. que no, que me dejes Adiós Llamaré no? a la maldita policía lo no siento mucho Hasta, para ya, para... Sí, no siendo, sí, no sí, mucho, soy, sí soy la Ari ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esta foto qué? ¿De verdad. La misma foto que yo tengo con Ari Fijaros que en mi teléfono también Tengo la misma foto que tiene ella Y esta foto, estoy 100% seguro que la tengo Solamente con la Ari real, no con la clon Pues nada, no, es eso, que soy yo la Ari real ¡Chas! ¡Yes! Me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche O sea, esta chica que está ahí ¿Es la Ari de verdad o no es la Ari de verdad? Porque es que por unas cosas me está diciendo Que es la Ari de verdad y por otras cosas Me está, se, se, o sea, estoy intuyendo que no es la Ari De verdad, o sea, que es la clon He llamado a la Ari de verdad y me ha dicho que está en el cole Por lo cual yo pensaba que estará la falsa, le he ido a echar Pero sí que es verdad que esta foto solamente la tengo Con la Ari real Estoy llamando, estoy llamando O sea, en teoría tiene que sonar este teléfono Hola, Ari, Ari, ¿me escuchas? ¿Aca? Ay, o sea, pero, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás en casa o no estás en casa? Estoy en los baños de clase, tío, qué pesado, ¿qué pasa? ¿Qué baños de clase? ¿Pero no estabas en casa? No ¿Y con qué teléfono? Vale, real estén no, no, no. Bueno, Ari, ahora cuando salgas de clase, eh, llámame, ¿vale? Que, que te espero aquí, ¿vale? Venga, chao, que vaya bien, hasta luego. ¿Vale? No entiendo nada. ¿Quién es la Ari real o quién es la Ari falsa? ¿Dónde está la Ari real? Porque es que ya bueno suena este teléfono. De verdad que me estoy liando ya muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Máximo Squad, suscribiros al canal, darle un pedazo de like. A ver si en este vídeo podemos llegar a 50.000 pedazos de likes y que absolutamente todo el mundo se suscriba para decirme quién es la Ari real. Que es totalmente gratis y que hay propiedad absolutamente todo. Todos los días a las 8 y 40 hora española No fallamos nunca Y dejad en los comentarios si creéis que esta chica que está en casa es la Ari real o no Pero Arta, ¿esa niña es Ari o es la clon? Es que no tengo ni idea Eso te iba a preguntar yo, ¿esa es la clon o la Ari, verdad? Es que se parece muchísimo a Ari O sea, yo creo que es Ari, pero es que no lo sé A ver, pinta de que es Ari, pero a la vez no pinta que es Ari No entiendo nada pero Es que es imposible reconocer quién es quién uh, Me está dando muchísima rabia que esa no sé si es Ari o si sí es Ari es que no tengo ni idea y tengo que echarla de casa ya, ¿sabes lo que también pasa? lleva la misma ropa que Ari, pero no lleva harta moda, es que puede ser, yo lo que haría es esperar a que venga Ari o la clon o quien sea del colegio e intentamos decidir cuál es cuál, pero uff, está súper complicado, máximo squad, esperemos que la clon o Ari de verdad vuelva del colegio y una vez ahí decidamos a quién de las dos echamos, así que antes de decidir a quién echamos tengo una cosa súper mega ultra guapa para enseñaros, es que yo no sé como Arta no me reconoce Porque es que, tío Es muy fácil, tío No lo entiendo Además, todo el rato Ha estado de la otra parte De la otra chica, tío Y no lo entiendo De verdad, o sea Es impresionante Que porque haya venido primera Porque seguro que ha sido por eso Además, no para de, de, de echarme la culpa a mí Porque no estoy en el cole Y de hecho No estoy en el cole Porque no sé Cómo la otra la Ha podido ir al cole Y yo no, no Que no sé Por qué no he ido al cole Y es que, como sabéis Hace absolutamente nada Sacamos nuestro tercer libro De Arta contra el alien máximo En absolutamente Todas las librerías lo habéis reventado, reventado, reventado Que por cierto, que si todavía no lo tenéis Está en la primera línea de descripción Y también en absolutamente todas las librerías Y para que veáis que lo hemos reventado a tales niveles Y absolutamente ha sido todo una maldita locura Que hasta el Ayuntamiento de Madrid Nos ha puesto un jodido. Con un maldito libro En plan, en qué maldito momento o sea, Salgo yo era un maldito banco, o sea, es mi maldita cara Mira, o sea, está nuestro maldito libro Aquí, en maldito sentido O sea, sí, es un banco es, es un banco con mi maldita cara, o sea, literalmente Puedo hacer que yo mismo me coma el culo eh, Es un poco extraño, es un poco raro Pero si, en teoría, si me siento justamente Por aquí, mi boca eh, Me estará comiendo el culo O sea, que diríamos que me estoy Comiendo el culo, a mí mismo el caso Es que, ay, qué sensación más rara, chicos! He oh goes... Pero que yo soy la real, tío, chicos Vosotros lo sabéis, pero tío, no se lo cree No sé, no sé qué le pasa, tío De verdad, la cosa es que yo tengo que convencer A Arta de decirle que es verdad Porque es verdad lo que yo le digo Pero se cree lo de la otra niña, no sé por qué Es que estoy llorando porque me da mucha rabia Rabia y tristeza que no me crea, tío Que me diga que, no, que soy una clon, que no soy su hija Me parte el alma Ahora esperemos a que la otra cita al cole Le voy a decir a Arta que la eche, pero a ver si me hace caso Claro, es que el problema es que Vamos igual vestidas, tío, la otra me Obvio, no sé ni de dónde saca la ropa Lleva hasta mis mismos pendientes, tío, está tarada y Encima aquí tenéis un QR Que si lo escaneamos Nos lleva directamente a leer Uno de los fragmentos Totalmente gratuitos Del libro, o sea que podéis leer una de las páginas Del libro sin ni siquiera tener el maldito libro Así que, Máximo Squad, tenéis absolutamente Todo en todas las librerías de España Seguimos siendo el autor número uno En ventas en toda, toda, toda Toda España, así que ir a por vuestro Tercer libro si no lo tenéis, pediros a vuestros padres, ir a la librería más cercana Lo podéis comprar también en Amazon que está en la Descripción, pero estoy seguro que si se lo pedís a vuestros Padres, os lo van a comprar al 100% Así que pedírselo sin ningún Tipo de miedo, porque estoy seguro de que Arta contra el alien máximo Va a ser vuestro si se lo pedís a vuestros padres Por lo cual, yo no me voy a enrollar más, eh, tenemos Un maldito banco, en qué momento de mi vida eh, He conseguido un ¿Mua? banco eh, De forma de un libro eh, No es para nada entendible, pero bueno Me voy a ir a Barcelona, porque creo que en casa Me necesita más que aquí, dejamos para Aquí el banquito, hasta luego banquito Creo que nunca te veré más en la vida, pero bueno Estás bastante, pero que bastante guapo, como yo Siempre estamos bastante guapos, porque llevamos moda.com. que también lo tenéis En la primera línea de descripción, mirad, bueno, aquí no sale HartaModa.com, no sé por qué, porque básicamente El maldito alien me ha robado la, una de las Sudaderas, seguro, los aliens son unos ladrones, así que no confiéis en los malditos aliens Así que también lo tenéis en la primera línea de descripción Tenéis un montón de sudaderas, de camisetas Un montón de diseños, gorros, libros Absolutamente de todo, así que os lo dejo en la primera línea De descripción, y ahora sí, sin más, en realidad, nos vamos a Barcelona porque la gente y la Máximo Squad nos está esperando para resolver absolutamente todos los líos Pues bueno, Máximo Squad, acabo de volver justamente y está ahí Ari. Bueno, no sé si es Ari. ¿no? Ari. El caso es que la Ari del colegio tiene que llegar ya Así que vamos a estar simplemente aquí Esperando, esperando y esperando Perdón. Vale, está entrando ¿Qué te sientas? ¡Vete de aquí! Yo lo siento muchísimo Pero tú te vas fuera de casa No, no, no, harta otra vez Tú te vas fuera de casa Otra vez, ni otra vez, otra ni vez nada no. Fuera de casa, maldita sea Sí, porque tú qué? eres una maldita impostora Porque acabo de venir Lari, de verdad Y se ha ido por ahí con la mochila porque Así que vámonos vendrá. Fuera, fuera, fuera, ya está Vámonos de maldita mente aquí Si no, pasarán malas cosas, fuera No, Arta, que yo soy la de verdad, tío, te lo juro Arta, Arta Tú eres una maldita clon Que no soy una clon, que no, no soy un clon Que, que no. que me dejes que no, de abrazar que no. Déjame de Que maldita Que no, o sea, que, que no, abrazar, soy yo, maldita. Arta tú, tú no eres Ari, vete de Ari. Te vas a arrepentir No me voy a arrepentir porque tú no eres que, Ari Que soy una clon, que sí que muy bien eso es lo que diría precisamente la maldita clone sí, Perdona. Siempre, hemos la otra clon sería Es ella, así que tú, fuera Déjame el paz, yo salgo. No, déjanos tú en paz Porque has venido que aquí No haciendo de pasar que por Ari Mira. Y ya está Y punto pelota Te das cuenta eh. Te vas a dar cuenta Te lo juro Adiós, maldita clon falsa de Ari Que no, que eso es la Ari de verdad ¡Alta! Tú no eres la Ari de verdad, adiós ¡Alta! Máximo Squad Acabamos de conseguir la misión Hemos echado a la clon de Ari para siempre